Amarres, hechizos, conjuros, rituales. Todo aquí en su programa. Pare de sufrir. En directo, desde el Templo Mundial de la Hechicería. Hola, amigos. ¿De dónde están? les habla? Víctor Damián el fundador de la logia Luciferina en Sevilla de Luz Universal. Les hablo desde el Templo Mundial de la Hechicería. Aquellas personas interesadas en un sitio de amor, en un conjuro, en, en un ritual. En un amarre de amor, en un alejamiento. Todo es posible. Acá, en el Templo Mundial de la Hechicería. Podemos actualizar el mejor trabajo de macianera con resultados 100% efectivos para ustedes. No estamos improvisando en el tema. Siempre le hemos dado la cara a todos nuestros detractores. Le hemos dado la cara a todas esas personas que no creen en hechicería, en la brujería. ¿Y qué piensan? que la día no existe. Pero esas personas que no creen en la orgullo, hacen mal. Porque les pasan las cosas y les seguirán pasando si no se dan en cuenta que es por tener artes mágicas que les puede estar pasando algo malo en su vida. Los pueden contactar desde cualquier parte del mundo si es trabajo, si lo que desea es una marca de amor, si lo que desea de recuperar esa pareja que abandonó. Contáctenlo ya desde cualquier parte del mundo si los teléfonos está aparecen en pantalla. Mi nombre es Víctor Rodríguez Villarra, recrédate, y gracias por, gracias por estar con nosotros, y los esperamos en el próximo programa. Y... ¡Pare de sufrir!